Hola, somos Viviani y Gabriela. Somos venezolanos y vivimos en Medellín. No, yo llegué hace un mes. Vine hace un mes, eh, con un, casi un año de liquidación de Venezuela. Me alcanzó para comprar dos pasajes, el día y de y vuelta que piden para avisarte. Es, sí, para sellarte. Y bueno, vine acá, la gente es muy amable, te recibe muy bien. A veces se sienten un poquito incómodas porque son muchos venezolanos. Pero si sí, tú los tratas bien, ellos te tratan bien. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Le provoca comprar una trufita de banano a mil pesitos. Trufa de banano. Bueno, yo llegué aquí el eh, 31 de diciembre. El 31 de diciembre, sí. De 2016. Nos quedamos en, haciendo voluntariado, algo que se llama voluntariado, en hostel. Y nada, pasé dos meses allá, allá, en la recepción y trabajando de bartender en el área del bar también, ahí en el hostel. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Te provoco una trufita para que acompañes ese mono? Feliz tarde. He tenido varios trabajos acá en este mes. Eh, trabajé haciendo jugos como bartender de jugos pero sin alcohol.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 Allá la gente en Venezuela está, o estaba, o está, no sé, muy hostil. Porque es que imagínate la situación del país, el estrés, la cosa, todo lo, por lo que uno se preocupa. Entonces uno no está dando las buenas tardes, o los buenos días, o las gracias, o el hola cómo estás. En cambio aquí es como un respiro, la gente habla hasta más lento. De banano con arequipe, es como banana split.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 Uno los extraña, no está aquí solo, yo no tengo familia aquí, nada, ¿tú tienes familia aquí? No. No, no, no, no, creo que la familia son las personas con las que vivimos, que también son venezolanos y nos hemos apoyado todo este tiempo, pero así como tal, familia así de sangre, ¿no?